días, jueves 25 de junio, aquí es donde hemos pasado la noche, ahora tengo que ir organizando, lo que más pereza me da de acampar es recoger los trastos y, y ver que no me he dejado nada. menos cuarto de la mañana, he perdido dos horas esperando que abrieran la oficina de turismo para sellar y está cerrado, el ayuntamiento está cerrado y los hostales también están cerrados, maldito virus y maldito COVID y la madre que los trajo. O pues nada, esto se vuelve cada vez más épico y tengo dos opciones, o ir un tramo de dos kilómetros por la Nacional 2, que lo descarto completamente porque aunque pueda ir por la autovía a las bicis no me gusta y luego está la opción de dar un rodeo de 18 kilómetros una hora aproximadamente hasta Nodares, incorporarme ahí, seguir hasta Jubera, Somaén y Arcos de Jalón, así que esto es una cicloaventura, así que vamos a por la aventura. <música> Aquí, a mitad de, el, de la ruta de la Nacional 2 Alternativa a lo que marcaba el Camino del CID por la 2, me he encontrado una ruta betetera que lleva hasta Arcos de Jalón, a 22 kilómetros. A diferencia de los 5 kilómetros que me quedan por la carretera nacional. Entonces, estoy entre la ruta alternativa propia que me llega enseguida... O sea, estoy por escoger el camino rápido o el camino o el camino más, más lento. Y hay que escoger el camino más lento siempre, porque es el más bonito. Será el más, será el más lento, pero es el más bonito y el que más merece la pena. Así que, ¡vamos para allá! <risa> Vamos a seguir... Lo malo conocido, que bueno por conocer Porque igual hay que darse la vuelta Y la verdad es que el... No llevo el culo para muchos andares hoy Al menos hasta que descanse hoy también Llevo el culo malgullado Así que vamos por el camino lento Por el camino corto Increíble desfiladero. Vistas preciosas. No sé por qué no lo hacen como ruta oficial el, en el camino del CIT esto, porque es mucho más tranquilo, mucho más precioso, vistas espectaculares, menos peligroso que el tramo de dos kilómetros por la 2, que ahí sí que se demuestra que el camino, el camino largo merece más la pena que el, que el corto, aunque no lo hemos podido alargar más por la duda de que estuviera cortado del todo. Pero este camino largo merece mucho más la pena y es más épico que el marcado por la 2 por el Camino del Cid. Así que ahí dejo la sugerencia, Camino del Cid, recalcular la ruta que merece mucho más la pena. Burgo, donde se hace realidad lo absurdo de sus leyendas